Vale, hoy vamos a explicaros cómo liberar espacio en un iPhone, eh, en este caso mmm, usando un truco que hay ahora mismo en el iTunes Store. Tenemos que entrar en Ajustes, vamos a General, Uso, y como podéis ver en este caso, memoria disponible ahora mismo solo hay 180 MB. Entonces el truco consiste en dirigirnos al itunes store y buscamos una película que sea muy larga en este caso en concreto nosotros hemos elegido la de Cleopatra entonces elegimos la opción de alquilar vale, aparece este, este mensaje de que no hay espacio suficiente porque la película ocupa 10 gigas entonces lo que tenemos que es a darle ajustes Y tenemos que volver a repetir la, esta acción varias veces. Como, como, como puedes ver, eh, sigue habiendo todavía disponible 180 megas. A ver, pues, ¿Ves? Ahora ya hay 323. Porque hemos, hemos ido para atrás y hemos vuelto a entrar y ya se ha refrescado la, la información. Vamos a repetir el proceso otra vez. A, eh, Cleopatra, le damos a alquilar. Le vamos a dar otra vez porque el proceso puede repetirlo hasta dos o tres veces, dependiendo. Inténtalo varias veces hasta que veas que ya no, ya no mejora la, el almacenamiento. Como antes, 323 MB, volvemos a darle para atrás, le vamos a entrar otra vez de nuevo en uso, y en este caso nosotros se sigue manteniendo la, la, el mismo espacio. Vamos a intentar una vez más, por si acaso. Vamos a iTunes Store, alquilar. Le damos otra vez alquilar. Vamos a ajustes. Un momento para atrás. Volvemos a entrar. Y solo hemos conseguido mejorarlo en, en 2 megas más. Bueno, pues antes teníamos 180 megas y hemos conseguido liberar aproximadamente 170 megas. Pues este es el truco para liberar espacio con, con iTunes Store. Hasta luego.